Hola a todos y bienvenidos en Football Surpes para un nuevo vídeo con el fin de dar más sentido a una de las playlists de, de mi canal La del juego de, de posición, de ubicación pues, ya, pues que ya he publicado eh, dos vídeos sobre fases de, de, del juego, de juego que se pueden asociar a este juego Sin definir realmente lo que es, así que esto es lo que vamos a tratar de hacer ahora Antes de ver eh, otros conceptos diferentes que, que conozco hasta ahora eh, por lo que les pediré indulgencia Ya que este es un tema sobre el, que eh, sobre el que todavía se está teorizando Y debatien debatiendo hoy en día uh, Así que, que empecemos por intentar dar una definición Porque hay diferentes definiciones De modo que tomando como punto de partida las mejores Yo diría que el juego de posición, de ubicación Es el estilo, la forma, la manera de jugar Que tiene como objetivo maximizar la posible superioridad del equipo en cuestión sobre su adversario mediante una ocupación racional del espacio. Puede parecer un, un galimatías a primera vista, pero se va a aclarar mucho más a, a medida que, que avance el vídeo. Eh, ya veréis. De hecho, el, el término ubicación se refiere aquí no solo al lugar del campo en el que están colocados los jugadores, sino también a la forma en, en que están colocados, es decir, a la posición corporal en el espacio. Como la palabra posición no, no tiene este doble sentido, Juan Manuel Lillo explicó en su día que el término ubicación debería ser eh, eh, el que elegir, razón por la cual se pueden encontrar las dos nomenclaturas desde hace algunos años. Así que teóricamente eh, sí podemos hablar de juego de ubicación de un equipo durante sus eh, fases sin balón, pero en realidad ya no se hace porque cualquier buen bloque, buen bloque bajo, eh, medio, alto o buena presión, contrapresión, pueden ser ocupaciones racionales de, del, espacio, del espacio, mientras que con balón eh, el objetivo está claro detrás de esta ocupación racional de, del espacio, disponer del balón eh, para marcar un gol y no solo para disponer de ello. El juego de ubicación justamente no es un juego de posesión o tiki-taka, como a menudo se le llama eh, erróneamente. Eh, razón por la cual Guardiola dijo que odiaba el tiki-taka porque eh, cada pase debe tener una intención. Y esa intención obviamente no, es, eh, no debe ser crear o continuar un ruido rítmico de tic-tac. Disponer del balón no es un, un fin en, en sí mismo, es un medio para conseguir un, eh, un fin pero sin menospreciar al rival y los riesgos de, de pérdida del balón. Por eso que en los momentos con balón, los equipos uh, a los que se asocia el juego de, de, de ubicación tienden a parecerse a una pirámide, eh, como se muestra aquí, porque tenemos centrales que están lo, lo suficientemente cerca unos de, de otros para evitar hacer pases largos en estas zonas que... Permitirían al adversario robar varios balones anticipándolo. Y también eh, tenemos esta amplitud eh, más arriba eh, en el campo para estirar la, la línea de, de los defensas contrarios. Porque si estos últimos se, niega, se niegan a estirarse, el extremo puede recibir fácilmente el balón. Por lo que hay progresión. Y si se cuidan de impedir eh, este pase eh, separándose un poco más... Hay más espacio en el centro para los jugadores eh, de, de, del interior De ahí el concepto de no estar en el mismo carril vertical que, que un compañero Aquí la, la amplitud que da este Sterling eh, permitiría a Zinchenko convertirse en una opción de, de pase En cuanto el jugador situando, situado en, entre los dos exit eh, eh, se o mejor dicho, eh, ubicado en, entre los dos ex se prepare para interceptar un posible pase al extremo inglés. Y si esto ocurriera, también se debería en parte al hecho de que para llegar a Sterling, el rival en cuestión no solo se desplazaría hacia el lado opuesto de, de Zinchenko, sino también hacia atrás, mientras que el ucraniano está más bien eh, delante de él. Por eso también existe el concepto de estar a la misma altura que un compañero, aunque como en el caso de su falso gemelo, eh, por así decir, a este concepto se debe mirar en cierta retrospectiva. Porque aunque en realidad está pensado más bien para jugadores cercanos al balón, por supuesto a veces es posible dejar eh, pasar ese a un jugador que eh, está más lejos en la misma línea de pase. Pero si la amplitud eh, se encuentra generalmente a una altura bastante avanzada en el campo eh, es a menudo porque la idea detrás de, esa, de esta amplitud es progresar al menos primero eh, a través del eje porque suele haber más opciones de pase, se puede jugar más fácilmente por la izquierda o por la derecha donde desde un lado um, unirse al otro, eh, o sea ir, a, ir para, para el otro lado eh, significa eh, pases más largos, por lo que es prácticamente imposible sorprender al oponente en profundidad, eh, porque normalmente tiene tiempo para interceptarla. ¿no? Sin embargo, cambiar de lado o más generalmente jugar hacia un lado eh, puede ser el camino más rápido hacia el gol, aunque muchos creen que, creen que es el eje en todos los casos, ya que puede ser que donde más diferencia eh, marque un equipo sea en las bandas. En mi vídeo sobre el, el Barça de Xavi de las primeras semanas vimos tres formas de, de favorecer la, la superioridad en el uno contra uno en, la, en las bandas cuando se tiene un buen reg, regateador. Por lo que no hay razón para privarse de este tipo de medios eh, si se tienen ya que iría en contra de la naturaleza del juego que es intentar aprovechar los diferentes tipos de superioridad o ventaja eh, posibles. La literatura española reconoce cuatro de estos tipos con la superioridad técnica o, o cualitativa, la numérica, la posicional o ubicacional, mejor dicho, y, y la socioafectiva. Pero creo que también se debería hablar de, de ventaja dinámica. Algún día probablemente haré un vídeo sobre estos eh, cinco conceptos, pero que sepáis que ya hay con qué aprender eh, en Internet. Pues todo esto para decir que esta ocupación racional eh, del espacio, que es lo que buscamos cuando tenemos como objetivo el, el juego de ubicación, aún más racional es cuando eh, tenemos en cuenta quiénes son nuestros jugadores o compañeros de, de equipo. Así que, de hecho, no hay un solo sistema de juego que permita este tipo de fútbol. Todos pueden hacerlo pero unos son más eh, exigentes que otros. Por ejemplo, Mourinho dice que con el 4-3-3 hay una ocupación de, del espacio perfectamente equilibrada, mientras que con el 4-4-2, con el rombo estrecho, hay que pensar mucho más, porque el campo se ocupa de forma irracional. De hecho, afirma que en esta configuración... Si los, si los laterales atacan la profundidad se necesita más maniobra para compensarlo defensivamente y lo mismo ocurre cuando los jugadores del rombo se, se desplazan a, a la bandas. Pero incluso si algunos sistemas son más complejos de dominar que otros, el juego de ubicación es siempre sinónimo de rigor ubicacional, de precisión a este nivel, especialmente con el concepto de distancias de relación, que no solo es preventivo en caso de pérdida del balón. Esta idea consiste en que quedamos a cierta distancia de nuestros compañeros de equipo en función de quiénes sean y de dónde y hacia quién se dirija el balón. Uh, no, y en función de dónde y de dónde y, eh, de dónde y qué, quién dispone del balón y, y dónde. Eh, lo siento. Un ejemplo de, de eso es Messi que después de un tiempo jugando para que no pudiera dar eh, eh, un tiempo jugando en el centro bajo Guardiola tendía a tener un rival directamente detrás de él cuando recibía el balón para que no pudiera eh, darse la vuelta por lo que dependiendo de la situación la solución era tener a varios compañeros muy cerca de Messi para reducir la distancia y por lo tanto el tiempo le pase. Y así si estás bien colocado, es mejor que no te muevas en determinadas situaciones, porque hacerlo significaría no, respet no respetar más tu función. Henri eh, dijo que en Barcelona se aprende eh, a esperar el balón más que a pedirlo, eh, a bajar y pedirlo, porque esos pocos metros pueden eh, significar que ya no rompes una línea de real, por ejemplo. Pero mantenerte en tu sitio, en tu... Eh, también puede tener sentido después de, de hacer un pase si tu marcador se va a otro sitio. O si quieres que, que se quede contigo para que no defienda otro compañero con eh, me, mejor ubicación. Vimos el toco y me voy en mi análisis de, de Argentina, de, de la escaloneta. Pero a veces hay que quedarse también. O sea, toco y me voy. Y me quedo. Lo siento. Hacemos ahora a algo más concreto... ...ya que esta vez se necesitan animaciones... ...para que puedas eh, entender bien los conceptos que siguen. El primero de ellos es el hombre libre... ...ya que suele existir la posibilidad de estar en superioridad numérica... ...y por tanto tener un hombre libre. De hecho, muchos equipos cuando no tienen el balón... ...suelen tener un jugador más que su adversario... ...a la altura de su línea de defensas. Y si no es así... Todos defienden a, a, a un jugador concreto. Eh, siempre existe la posibilidad de tener esa superioridad numérica con el portero. Eh, cuando uno de los 10 eh, jugadores de campo salga sobre él. Así que primero el equipo tiene que estar preparado a proponer so soluciones. Si presión hay o si presión va a haber. Eh, ya que tocará quizá justamente atraer a Keisha a, a través de uno de los números los, eh, medios que, que existen, el primero de ellos siendo un pase bastante lento que podría hacer pensar a un rival por un momento eh, que el portero eh, llegará demasiado tarde, cuando en realidad eh, no es así, de modo que el adversario que, que dejó a su jugador va, va a dudar, dando quizá tiempo al portero para pasar a su par, y si esto no es suficiente y necesitas atraer aún más uh, al jugador, esperar a que la pelota venga hacia ti y hacer una dicha pausa, uh, tal vez con, controlando el balón con la suela, que es lo que recomienda Roberto de Cervi, es interesante porque da una impresión de despreocupación y puede llevar, por tanto, a una subestimación por parte uh, del rival. El último recurso es la conducción, conducir el balón eh, hasta que sale un adversario y para que este tipo de imantación sea más fuerte, aconsejo al portador del balón que, que baje la cabeza hasta alcanzar un límite de reducción de su campo de visión que debe conocer para poder seguir captando su entorno. Así. Puede que el jugador contrario caiga en la trampa, llegando a toda velocidad, por lo que neces necesitará más tiempo para darse la vuelta, sobre todo si el portero pasa el balón en el último momento, porque cuanto más cerca esté el presionador, más lejos estará eh, del receptor normalmente. Y si el hombre libre todavía estuviera a la sombra del adversario al tener que dar el, el pase, la alternativa se, don, se, don, se, denomina, se, se llama circuito del, tre, del tercer hombre, ya que a través de otro jugador se puede encontrar al, al hombre libre. Al hombre... Libre Que por, por lo tanto también sería el tercer hombre de esta, en esta combinación Por eso asociamos el juego de ubicación con la formación de triángulos alrededor del portador del balón Pero lo que importa es cómo son esos triángulos No el hecho de que haya triángulos Porque se puede coger cualquier equipo y conectar a sus jugadores de, de tal manera que haya triángulos eh, Sin que sea eh, juego de, de ubicación por sí A veces también es posible... ...extender este concepto de tercer hombre al de cuarto, uh, como lo había uh, demostrado en mi vídeo sobre el Barça de Xavi. Pero para esto hay que estar ya implicado en el juego antes de que el tercer hombre reciba el balón. Y, y de esto me, me gustaría hablar ahora, de la idea de que cada jugador tiene un papel en todo momento. Incluso cuando el balón está en el otro lado. O sea, si retomamos la combinación de, del tercer hombre... Imagine, imaginemos que luego este adversario sale eh, sobre el portador del balón, impidiendo el, el pase a, al lateral. Imposible jugar hacia el siguiente hombre libre, entonces, ya que a esta, eh, ya que esté a, a la sombra del presionador. Por lo tanto, nueva eh, conducción. Y ahí viene eh, precisamente el concepto de viajar juntos, que requiere así. Que los jugadores formen siempre un módulo agrupado para progresar en particular aquí eh, para evitar una pérdida de balón ya que el defensa central abandonó su sitio Y este concepto es sinónimo de, de paciencia cuando el equipo contrario defen, defiende bien con un planteamiento atentista, ya que en estas condiciones este estilo de juego pretende no forzar nada hasta haber progresado al máximo. Y es por los lados por donde hay que hacerlo, porque es por donde queda, queda espacio, así que a menudo se trata de conseguir una repetición de pases eh, para atraer al, al adversario, y así reagruparlo en un lado antes de intentar jugar eh, eh, jugar lo más di directamente posible por el otro lado. Eh, para aprovechar la basculación que tienen que operar los jugadores contrarios. En efecto, eso. es un momento de delicado para ellos, porque tienen que reorientarse y a veces incluso cambiar de jugador o jugadores a defender. Así que podemos encontrar huecos allí y o también es posible que los rivales eh, se sientan inseguros en este tipo de, de situación eh, por lo que eh, eh, de modo que su primer reflejo eh, puede ser re, replegarse eh, lo que es sinónimo de, de progresión para el equipo en cuestión. Pero aunque sea sobre todo este tipo de circuito que el que permite un bloque, bajo, un bloque más bien bajo, los jugadores no deben olvidarse de siempre mirar lejos primero para ver si hay posibilidad de pase. Porque eh, saber tener paciencia con el balón no impide lograr ir directamente a la portería cuando sea eh, posible. Levantar la cabeza para mirar lejos era de hecho el reflejo que pedía Cruyff y que, si, y que pide Guardiola a sus jugadores. Pero hay que saber que aunque estos, estemos hablando aquí de dos de las figuras más influyentes en esta idea del juego de ubicación. En mi opinión hay que atenuar el juego de sus equipos e incluso de los de, de, su, de, de su país. Que a veces están automáticamente definidos como juego de ubicación. De hecho creo que es mejor ver el juego de ubicación como un ideal con equipos que en un cursor se acercan más o menos a él utilizando correctamente estos conceptos con, con cierta frecuencia. Si miramos otra vez la imagen del City de Guardiola de antes, vemos por ejemplo que Bernardo Silva y De Bruyne, eh, aunque ambos sean conocidos por su inteligencia de, juegos, de juego, pues no están bien ubicados ahí. Aquí eh, el portugués eh, está demasiado eh, lejos para plantear un dilema al defensa que así puede perseguir a, a Gundogan eh, cuando retrocede este, eh, que, está retro que estaba bajando, ¿no? Mientras que el belga debería eh, ocupar el semiespacio, dado que Mares ya está en la banda. Después estar bien pre perfilado y en el sitio adecuado es solo el primer paso, porque luego hay que... Hay que... Ser capaz de tomar las informaciones necesarias para poder decidir jugar correctamente Un concepto que se deriva de esta preocupación por el buen el buen perfil, ¿no? por ejemplo, es el hecho de comunicar a través del pase Alguien que está de costado para ir hacia adelante, pues quieres darle el balón en el pie más, más lejano, en la pierna alejada pero si vemos que viene un adversario se la, se la daremos en el otro pie para que no la pierda y, y con el tiempo los jugadores eh, sabrán interpretarlo como una señal, ¿no? Bueno, creo que es todo lo que puedo decir sobre el juego de ubicación sin mencionar los elementos teóricos de Zeyrulo, a ¿no? los que seguramente dedicaré un video algún día. Y además, también tengo previsto profundizar varios conceptos me mencionados aquí en, en otros vídeos, incluyendo el, el cómo entrenarlos, eh, pues el rondo también se merece uno, por, ej por ejemplo. Pero no voy a decir más, tienes que <ríe> suscribirte para no perderte todo esto. Y también se vienen eh, nuevos análisis tácticos de equipos, jugadores y partidos. Así que no dudes, eh. Chao.